Más, más, más, más, Pinilla por acá. Bien, ahí, ahí. Ahí me giran la juega. Eh, a los que User, llegan de Estados Unidos, les doy un pequeño contexto de lo que pasa. Esta misión. Esta operación que realizamos fue en la frontera entre Etiopía y Somalia, justamente en el cuerno de África. Bueno, eh, fuimos por una supuesta persona que se iba a reunir con, con otra, ¿no? Era con que pues a, a su vez esa persona tenía información sobre un ministro, ¿no? Eh, no sé si los que son nuevos leyeron la carta de, que se les mandó al correo de, pues, de cada una de sus viviendas, en la cual pues se eh, tenía toda la información de por qué estamos acá, ¿cierto? Ah, en esa operación, pues, eh, dimos con el informante de nosotros, nos dio una ubicación de una persona que iba a tener una reunión con el ministro, sin embargo fuimos allá y según inteligencia, eh, esta persona habría salido porque fue alertado de que nosotros íbamos para allá aparecer por población civil. Sin embargo, pues obviamente tuvo que haber sido rápido, solamente nos pudo dejar una trampa con unos cuantos africanos, y lo único que pudimos rescatar de esta zona fueron las comunicaciones que utilizaban, una pequeña pistola y una información. Unos documentos, los cuales estaban escritos en un idioma africano, el cual inteligencia se encargó de descifrarlo. Sí. Bien, entonces, el mensaje fue descifrado y tenía un mensaje el cual decía que se iban a reunir en un hotel, justo acá en Etiopía. Tras varios hallazgos de inteligencia, también pudimos localizar la ubicación exacta del ministro y Uy, se dijo que la cita iba a ser para la, la una y media de la tarde. Estamos... Entendía. Adicional a eso, eh, estas cosas que vienen acá en la mesa, como esta pistola, y los proveedores, los archivos secretos y las radios, fueron de vital importancia para poder localizar el punto desde el cual podemos ver que puede ser la, el punto de la reunión. Únicamente hemos visto unos 3 4 hoteles por acá, por estas ciudades esperemos que la información de inteligencia pues sea la ideal. Fue la que sí, sí, allá adelante en entonces. La, a ...la malla volviendo a base, a la espera de si necesitan apoyo a la zona, corto. Sí, yo, yo Aguila. Eh, interrogamos explosión, aférmate o la... ¿Qué? Izquierda, señor a sus eh, adelante ¿Qué? adelante. Entre señal, señor, en el cruce izquierda. No veo nada. Ve acá. derecha. decha. Papá, tenemos el, de de el izquierda. En esta acá el acá. Ya se ha caído del techo. El... No tiene mucha. No veo la señal, señor. Ahí derecha. No se ve, no se ve la vía. Uy. <risa> Eso explotó. Uy, humo, humo, humo. So, humo. ¿El este lago? Es puesto... El lago, señor, e incluso a la izquierda. ¿Y el humo de qué es? Me Toma. confirma la idea del... De mi de, de. El humo, el humo, el humo de qué? Es? Y te ruego, humo rojo. Confirmamos <risa> identidad de Aquí. Izquierda, izquierda. Así que. O sea, puedo llegar hasta allá. Papeles. Un poquito o sea, sí. Confirman esa de humo rojo en zona, cambio. Yo no puedo avanzar más. Uy, uy, uy. Víctor 2, Víctor dos me, me copia, copia cambio. cambio. Mírale al último que tome el apunto entonces. No puedo llegar hasta allá y tampoco avisan del humo. ¿Eso es humo de Víctor 2? ¿eh? Dice que eso es humo de Víctor 2. Que es mejor de descender, señor. Y sí, Lo voy a dejar acá, listo. Acación, precaución. De igual forma, si no les abrieron fuego, pueden ingresar. Tío, nos sentamos en favor de la... punto de aquí. Mandélo, precaución, Lo peguen! teniente? Ok. Esto. ok, ok. Déjalo ahí, déjalo ahí. Por favor, ¡Aseguren la zona hasta que. Pedimos contacto 700 metros antes de punto honor. Mantenga, mantenga en la zona. Oh. Firma, ya pido apoyo. Águila, águila, aquí aquí solicitamos apoyo en la zona. Ey, el conductor del vehículo me copia. Ey, el que está manejando acá, ¿quién es? Afirmativo, vamos a desplegar humo sobre Mejía, ¿con 20 quién estás? Aliado, confirmo humo sobre 20. No tengo aliado. ni idea, no sé quién estará conduciendo. Deje el vehículo, es desde... el 20. Ey, ¿quién es el que está manejando? No, mae, imposible así. ¿Qué? Hernández, ¿tú estás manejando? Hernández. Eh, ¿Tú estás manejando a... el vehículo ese? Sí. Listo, listo. Móntate, montate Y lo mueves despacito, ¿listo? Adelante. Sí, sí, sí. Lo mueves despacito sí. para que nos des apoyo con eso. ¡Pinilla, vamos! Despacito Adelante. hacia tus dos en punto y después desvías hacia la izquierda. gritar porque no Dale, dale, muévelo, muévelo. Confirma un vehículo aquí, un vehículo. Hue dale, dale, vale, dale. Dale, dale. Ah, puta. La sacada. juega ahí. Toma. Oh, ¿Dónde está el segundo vehículo? Ya está, pero. Águila, águila. Me confirma 20 Víctor 2, cambio. Listo. Negativa la visual, negativa. No, entonces que se mueva. que ¿Qué está haciendo entonces? Ey, muévete un poco más hacia la izquierda y nos vamos a dar cobertura con este lado. ¿Listo? Desde la eso, eso. Más a la izquierda, más a la izquierda que me voy a apoyar de este lado. Más, más, más, más, más, más, más, más, más, más. Pinilla, por acá. Bien, ahí, ahí. Voy, voy, moviendo, moviendo. Ey, me giran la juega. Más, más! ¡Más lento! Más lento, más lento. Suave, suave. Eso, eso, eso, bien, bien, bien, bien, bien. Dale, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale, más, más, más, más, más, más. Despacito, despacito. Bien, bien, bien. Ven algún vehículo aliado. Mejía. Negativo, negativo. Téngalo, miedo, téngalo, ¿verdad? téngalo, téngalo, téngalo. ¿Qué va a hacer el humo? Afirma, señor, el humo blanco. Se encuentra rumbo eco. Listo, ven el humo blanco, listo. Desvíense hacia allá. Ay, cono, no, Sofía, ¿quién es este? Tienen un aliado, pero ahí viene un aliado. Ojo, ojo. ¡Uh! ¿Veico? ¿Ven acá, ¿Ese es tu vehículo que está allá? Sí. ¿Y estaba solo? Sí. Perfecto, listo. Vale, ya, más nada. Comunicate con el equipo Fox, pinilla. Estoy tratando, estoy tratando, estoy tratando. Copy. Estoy estoy estoy estoy ah, no, Tenemos en visual un combi y otro más destruido, al parecer. Perna por poquito, lo derribo. Recibido, recibido. Yo. recibido combi habilitado. Posición actual de kilo. soft Uy, marica, menos mal y, y vieron los humos. Fostros, Fostros Fostros, este es Águila Solicita apoyo en la no? Negativo Águila Estamos actualmente Sin un tipo de hostilidad, cambio Copy, ustedes la juegue aquí Los demás vamos al segundo VIP Segundo VIP y se quedan allá En un hotel que está ubicado <coughs> Aquí exactamente El equipo fotos ¿Cierto? En lo que esa gente hace El asalto y saca un VIP Tenemos que mantener el 20 acá Estamos Uy, estamos lejos todavía Estamos acá exactamente Nos vamos a mover un poquito más Y cuando ellos lo notifiquen Buscamos al VIP Lo sacamos a ellos también Y nos vamos ¿Listo? Ey, pinilla Coordina ahí con mando que perdimos un vehículo y que no vamos a poder sacar de todo el equipo Fox Entonces, sí, ajá? Sí, eh... que ajá. Sí, sí. Solo sacamos al VIP. ¿Me traigo a perna para ese vehículo, señor? Eh, sí, mándalo para acá. Ya. Está caliente. ¿Qué ordena tienen? Solicitaron. Víctor 2. Copy. Desvan, siguen los dos. Ey, te cuento Solo tenemos dos vehículos y un espacio acá Entonces, vamos a sacar el VIP No, pues esto más es vienen Que se queden allá Bueno, vamos a sacar el VIP Lo vas a montar aquí, ¿listo? Y vas a estar pendiente de sus signos vitales Cualquier cosa que necesite. ¿bueno? Entonces, pues nada No vamos a poder sacar el segundo equipo Así que auxiliame ahí con los muchachos que están allá para que no se junten acá, en caso de que nos dañen el vehículo, pues que quede uno al menos, ¿no? Copi, ¿qué quiere con ellos? con ellos? Que se alejen, que no se peguen acá Ah, Copi, váyanse para allá atrás, váyanse para atrás, no, no se peguen a este <risa> vehículo No se peguen en este <risa> vehículo, váyanse para pa atrás, váyanse para pa atrás Ah, Y contamos pa disponibles pa cinco plazas Ah, Entonces, eh... Okay, Dale, vale, dale, vale, no hay nadie atrás Confirmo último 12, 4 plazas ¿Qué se sabe, Fox? Fox, ¿todá, águila, me copian? Y están hostigados, señor No están hostigando fuertemente Están hostigando fuertemente desde el sur Águila eh, fue a dar apoyo Postro Taguera, le están esticando fuertemente por todo nuestro alrededor. Necesitamos un apoyo aéreo inmediatamente. Cambio. Solicita apoyo de mando que vamos para allá. Se ha cuenta de que el helicóptero le está sobreviviendo a la zona desde aproximadamente 5 minutos. Se va a pierdo los tangos que están alrededor del hotel. Postro Taguera, el maestro de mando manda decir que no están haciendo nada. Cambio. Uy, uy. Postro, si lo requiere, le retiró el apoyo aéreo. Uy, mundial, papá, <risa> Dígale que vamos, dígale que vamos para allá. Papá, contamos con un combi artillado. Podemos brindar apoyo desde el norte del 20 de Foster? ¿Afirma? ¿Confirma? Si lo es necesario, háganlo. Listo. Llegamos, señor. Listo, establezcan el mismo canal y entonces los vehículos nos vamos a acercar, pero solo ellos hacen el ablandamiento, listo. Y que no se vayan a meter hasta el punto VIP. Coordinen eso. ¿Te subiste? Sí, perfecto. No sabe lo que me pasó. <ríe> Ahí se me quedaba cuando se monte vinilla también. Dios mío. Que nos están dando. ¿Y eso la puedes contentar. ¡Ey! que contesta! La pueden contestar de este lado. Contesta like. ¿Qué dije? Al P, al P, al P, al P. No, no, no, ¿Qué... ¿qué radio es o qué digo? Pero ahí estoy trayendo con el normal. ¿Cómo que normal? Copy, se recopia, se copia Víctor. Ahora sí, Cop me copia, copia. Copio, llega la piña que se monte, nos vamos. Listo, vámonos. Timo de arriba. Ey, este man que. Estamos en la de ahí, adelante. Como la punta Víctor 1, aquí Víctor 2, tome la punta, ¡Mar! Que siga, que siga, pero que no vaya a llegar a la zona objetivo, eh. Vamos a mantener la distancia. Curva. Y saúguenme, hay Tenga guirme. mucho cuidado que hay explosivos en la carretera. Eso fue lo que me pasó a mi zombie Uy. Caliente. Hay vivienda ahí adelante. ¿A cuánto está esa vivienda del punto? Vivienda al frente. Es punto honor, señor. Deben ser aproximadamente. No, aún no es punto honor. Aún no son punto honor. Es aproximadamente unos 500-600 metros. Pero hay más viviendas en la zona, perna. La única en punto honor. Las únicas dos. Negativo. Son 1200 metros. Bueno, pónganse de acuerdo, entonces ¿Puedo seguir avanzando? Sí, sí, avance ah, No me quiero meter ¿Pasó con este vehículo aquí. hasta allá ¿Qué les pasó? Fosok, aquí Kilo, e informo... Bruno, Héctor, 2. Derecha o izquierda? Derecha, Héctor, 2. Héctor, uno. Fosok, aquí Kilo, informamos, nos encontramos a un kilómetro de la zona. Tengan precaución. Copiado, Kilo. Ok, ¿ya ellos salieron del VIP okay. o qué? Siguenos, sigaos. Sí, ¿Con el VIP? Firma. Están ahí metidos en el hotel. Va a tocar ayudarlos por fuera, digo yo. Firma la el idea Cuento es que nada. y si nos dañan el vehículo, es ahí hay el dilema. Eh, la cosa es que no nos llevemos el vehículo tan allá metidos. Te muestra la papa, aparentemente todas las escuadras estaban batidas, solo encontramos dos operadores activos cambio. Cinco cuatro equipo kilo tiempo, tiempo de llegar. ¿Qué dos ¿qué minutos es? y medios. Aquí Kilo para toda la malla, informando, tiempo aproximado, dos líneas y llegando. Entonces avisa la mando que vamos a exponer vehículos para apoyarlos, que cualquier cosa que nos saquen allá, no con vehículos. Firma, sí. Dile vos, kilo para toda la malla, precaución, nos dirigimos desde el norte del 20 objetivo. Vamos a hostigar, pendientes. Te mantiene la gente Así allá lo a lo las lo dos sigue, y sigue, no los sigue, ve. Sigue. Había avise, avise, había a Víctor 1 que le vamos a hostigar. Víctor 1, os siguen, os siguen, os siguen. Tenemos que proteger la entrada de ese pueblo. Abajo perna, abajo perna. Gente, ¡Téngalo! ¿Cómo es que están Baja haciendo. solo, what the fuck? De una puerta, puerta pues, Nos encontramos dentro de la edificación en el segundo piso En una habitación con los tres operadores abatidos y estamos atendiendo a nuestros operadores Cambio. Copy, copy, copy Que, que no se de el, que ya vamos para, allá. De apoyo, Voy para no. allá Voy para allá Aguanta, aguanta, aguanta, sí, aguanta, sí, aguanta La puerta, la puerta, la puerta, puerta. Víctor dos, Víctor dos. Eh, no, no se vayan, va. no, va. va. no se bajen, no se baje, No se vayan, no se Venga, venga, venga Por acá, por acá Este es nuestro punto Entonces que auxilien por allá Dietos pendientes. Vi rumbo eco. Víctor 1, rumbo eco. Desde la cintura de nuestro hobby. Ya, ya, ya. Que pasen, que pasen, que pasen, que pasen, que pasen. Sus maricones. ¿Qué se queda ahí? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. ¡Pasen, pasen, pasen el hobby, pasen el hobby. No hay bien, no hay bien. ¿Cómo van? Pues, sí no edificación, ahí ahí, precaución no Aliado en el segundo piso. Aliado. ahí, ahí, Segundo piso en el segundo piso y toma ayuda. Rayo, rayo, rayo, rayo. No. Fijado. Fijado. Fijado. Fijado, Fijado. User left your channel tenga mantenga herrera. Hay escalones. ¡Médico! En la zona. Rayo, la rayo, la rayo, subo, subo, subo, subo. Compeado, trueno, compeado, treno, trueno, trueno, trueno, trueno. Aliado subiendo, aliado subiendo. Voy contigo, voy contigo. A ver, este man lleva fan. Herrera, por acá, por acá, por acá. Tenemos un acá. Ey, ¿quién está sin cocho allá? Aroca y herrera. ¿Y quién está al mando? Eh, mi teniente, el sargento está batido, Soy sí, el segundo mando yo Está caído, no, tío, bueno, bien Tú Pero tienes sí. comunicaciones, ¿sí o no? Ya hago RCP, RCP modo, siga con los demás, si hago RCP, sigan con los demás Listo, ¿tú te puedes ahí? Sí, sí Copy, eh, especialista, ven conmigo la Necesito solamente dos, el, el resto dos, que haga perímetro dos, eco, y uno es humo blanco. blanco. Dos, dos uno soy yo, eco, humo blanco. ¡Ey, especialista! Me quedo, no, estoy con la La juega con de las de ventanas, ¿listo? Puede, no. Tenemos así un vehículo zombie, no zombie no afuera. Uno aquí la entrada principal, uno por ese lado que hay una subida y otro por este lado. Copy, copy, copy. Entonces intentemos ubicar en los balcones o en algún punto así que podamos auxiliar a los demás. ¿Listo? Tengo un vehículo afuera dando vueltas y algo. falta que las heridas, pero... Puedo hacer cubra desde aquí mi ¿Dónde no, no, no, no. esas cañas? Este es el apoyo sobre el humo blanco, señor. Tiene pulso. Copy. Triple de sango desde allí. No sabes, son ¿no? se teniente, sobrevía. Tiene, teniente. Tiene, teniente. Tiene, Tiene, teniente. Tiene, teniente. Tiene, teniente. Tiene, Tiene, Tiene, ya Tiene, ya Tiene, Tiene, Dale González, eso es. Ay, yo, bien. Cañas, bien. Eh, Caña, se diamante, falló, se man se tiró el techo, techo weón. Ayó? Uy, Sí, se cayó. Bien, bien, bien, bien, bien. Maricanda ahí trepado. Está? Mordasme está sargento. Espera, se llegamos, oh, se tiró. Oh, claro. Uy, González, notificaste. Te... Sí, sí, verificado el impulso que como una Uy. papilla. No, y comando y comando. ¿Qué haces con granadas en el inventario? ¡Me cago en tu... sí, sí. Ey, ¿Qué tal, Daniel? Bien, eh, nada, o qué? Vamos, tío, pero no hay nada, ¿listo? Entonces, Amén Llevémonos del cuerpo y... y vámonos Copi, toma chapa y nos vamos Tengo un vehículo afuera Ay, entonces pero Yo veo aquí un fantasma ¿Cómo? Toma chapa, toma chapa y nos vamos dale, dale. Que tú ubicas el cuerpo cual... Desconozco mi cabo ¡Ey! ¡Kilo! Acá. Todos acá ordena. El, que ordena? Informas a Papa, listo. No, avalancha con el VIP. Sí, sí. No pudimos salvarlo. Se con el VIP. Ah, vamos a retroceder a la base. la Papa copia. Listo, voy a tomar la punta en la juego. Interrogó órdenes. Paso, paso, paso, paso. Voy contigo, Carla. Eso. Eso. Desde el águila puede ver con su permiso ah, todos Los objetivos en el hotel. No sé de qué me da lo que que hay objetivos aquí en el hotel. Aún. Pero eh, que acabo de ver, Qué putas. Las hueva. Están debajo del suelo. Ojo. las pilas. Las. ¿Qué no? Ven y ya a tomar vehículo listo de conductor para que no se monten todavía, mantengan acá en las esquinas estos Tropeado Llevo un herido Ay, hey, claro caiga o sea, es la información, ¿no es ahí muerto? Sulta papa negativa de no información, el objetivo se encuentra muerto en la zona exterior del hotel Siendo exacto, dirección no a este ha si Hace 30 minutos les dije que había más información en el hotel, no sé qué que me hablan ¿Qué? No sargento, que hay más cosas acá en ¿no? el hotel no tiene plan, ¿Ustedes, ¿Ustedes vieron algo? Kilo No, el, el entrar, sargento, no revisamos ron. la parte de abajo Si, eso no, no la que abajo. Sí, sí, abajo. Una revisión Ah, lo pues, Eso. ¿Quién tiene una cámara fotográfica o algo? No se hizo no Cuidado En el último piso, what? Dígame, tenéis, ¿no? dale. Uy, uy, uy. Si conduzco, no puedo estar pendiente de lo haciendo, evitar a los demás. La ilío. Solo 20 segundos. No me deja agarrarlo, no sé. No está en Pagale, un presento. Es que se weonando. Las suelas, sí, suelas, sí, suelas, sí, suelas. Sí, sí, sí, sí, sí, Pero porque se mueve, mira dónde anda. Bow whisky. Listo, ya lo llevo Vamos, vamos, vamos, vamos. Sácala, cálala. Por eso necesito mucha gente en todas las esquinas listo listo llevamos el vip bueno vámonos que ahí nació uno de la tierra. Diamante, diamante diamante para pipí. ¿De ¿De la papa, tía? Vos, diamante en la diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante ¡Ojo diamante diamante diamante diamante atrás! ojo, el diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante diamante Rento, piden que si necesitamos distracción vida aérea. Hable con cañas, pregúntale no a ella si tienen espacio para todos. Suéltelo, suéltelo. Víctor, una exposición. Tenemos, ¿Tenemos en espacio para todos, no, pinillas, sí. Vamos a subir a este. súbalo, súbalo, súbalo, súbalo. súbalo. Tenete si tiene espacio para todos. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. ¿Está dicho no? está adentro, está adentro, váyase, váyase, váyase. Teniente tiene espacio para todos Médico, súbete negativo, me quedan dos cupos en el segundo vehículo Solicite la aquí en Listo, vámonos Listo, Luno, tomamos hacia base Repito, hacia base Ahí, muévelo, muévelo rápido Vámonos con regla escopiada. necesito la selección en caliente. Copiado, 1 azul para tres de cambio estoy preguntando. ¿De repente? ¿Es que si la selección de... la necesita en caliente, puede hacer... asegurar el gráfico. Selección en caliente, cambio. 5-4, igual forma disponen de un libro verde en la zona del cual nos puede estar escoltando. Y foto 4 copia, 1 azul lanzado, cambio. Ay, esta mío. mierda es ¿sí? incómodo acoge la radio y al volante. No, no, no, solo maneja, ah, solo maneja. Nos dirigimos hacia Pop Tiger con código diamante, cambio. Solo maneja, solo maneja y yo te la mando. Ya comunica ah, Está en 60, ¿no? Firma señor. Copy ¿Tenemos a alguien volando o no? Se intenta mantener la distancia ahí Listo, déjala acá ¿Y eso señor? No, déjala acá Lo Esto señor. Esto médico todo tu... Yo por favor, como <ríe> Buena, buena, buena. ¿Cómo les fue a ustedes?